Eh. hola amigos mi amor es más. yo soy la chica blanco y negro me pueden decir Lola eh. les dije que les iba a mostrar el video de, de la limonada que hice salió otro día o sea hoy les muestro este es pero se le dice educorante se le pone limón y yo le puse menta de, para decorar y todo eso y puede ser que le pueden poner un poquito de azúcar si no tienen azúcar así puede ser morena si no tienen azúcar así Puede ser azúcar en polvo. Esperen que voy a mostrarle la limonada cómo me quedó. Acá está la limonada con color. Está muy rico. ¡Rica! Ok. A ver. Mm. Un poco muy dulce, pero está rica en realidad. Espérenme, que voy a guardar esto. Y como les expliqué en mi otro video que va al frío, si está frío o caliente el agua.